Buenas tardes a todas, todos y todos eh, los presentes aquí en este Zoom. Eh, vamos a arrancar entonces con el panel Naturaleza sacrificada al dios capital, agua, basura y turismo. Vamos a comenzar. Bueno, un poco antes eh, para contarles un poco de qué va a ir eh, el panel, eh, la, el planteo o la descripción del panel que planteada por los mismos panelistas y panelistas que van a hablar. El desarrollo se ha convertido en una fe y hasta el momento no ha cumplido ninguna de sus promesas. Sigue planteando falsas soluciones a los problemas que ha generado. Bajo este hechizo, América Latina ha hecho grandes sacrificios. Pueblos, saberes, territorios y aguas han sido sacrificados en pos de un supuesto desarrollo y un dios capital. Sin embargo, desde América Latina han surgido diversas resistencias, movimientos sociales y alternativas teóricas y prácticas que le disputan a esta religión su hegemonía de base extractivista y desenmascaran sus promesas de riqueza, eficiencia y homogeneidad. El objetivo de este panel es poner en evidencia los estragos que ha dejado el camino hacia la búsqueda del desarrollo en los territorios latinoamericanos y aproximarnos a algunas alternativas. Específicamente se discutirán los casos del turismo neoliberal globalizado y los basureros a cielo abierto en Ecuador, el agua embotellada en Bogotá, Colombia, y la necesidad de generar aguas privatizadas para alimentar un agroextractivismo voraz y epistemológicamente violento en Uruguay. Vamos a estar presentando a cada uno y cada una de los disertantes. Eh, luego de cada, cada, uno, cada una de las presentaciones habrá una ponencia de 15 minutos y eh, les pedimos que dejen por favor un, las preguntas y consultas que tengan, tanto sean colectivas como para cada uno y cada una de la, los disertantes, eh, para el final, donde vamos a abrir un espacio de preguntas y debates para todos y todas los que estén presentes en el panel. Vamos a comenzar con la presentación de Lucía del Bene Lezama. Lucía es uruguaya, bióloga y ecofeminista, magíster en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Geociencias por la Universidad de la República y en Políticas Públicas y Género por la Flaxo. Investiga y trabaja en temas asociados a la ecología del agua, la ecología política del agua y el ecofeminismo. Es cofundadora del colectivo ecofeminista Dafnia de Uruguay. Lucía va a hacer su presentación sobre agrointeligencia y agroecologías, la producción de territorios hídricos en Uruguay. Lucía, sí. todo tuyo. Gracias, Alejo. Bueno, buen día a todas y todos. Voy a compartir, mientras esté hablando voy a apagar la cámara para que no se vaya a cortar por el internet. Y eh, nada, Eso. después la vuelvo a aprender al final. Ahí la ven en pantalla completa, está bien Perfecto Bueno, arranco, bueno como dijo Alejo y este, Esta es mi tesis de la maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de La Universidad Andina eh, Fue mi investigación y bueno les vengo a compartir un poquito un poco de los la, principales resultados y conclusiones. ¿no? Y el título es ese, Agrointeligencia y Agroecología, Producción de Territorios Hídricos en el Uruguay. Eh, no sé, ahí está eh, Para que tengan una idea de contexto eh, de, en, en el cual se enmarca esta tesis, en el 2004, cuando son las elecciones de, que gana por primera vez el Frente Amplio, eh, partido de izquierda progresista de, del país, eh, también se gana un plebiscito que, que, que modifica la constitución y declara el agua como esencial para la vida, un bien público, un derecho humano fundamental, y que las razones de orden social deben anteponerse a las razones de, de beneficios económicos. Esto fue como algo que distinguió Uruguay, que en la región, ¿no? que venía de toda la oleada neoliberal de los 90, donde se venían privatizando un montón de servicios públicos, y ante esta, este avance neoliberal, Uruguay, por movilización ciudadana, genera este cambio en la constitución, lo cual fue un éxito, un éxito rotundo y, y de, del movimiento social en Uruguay en defensa del agua y la vida. Sin embargo, durante también el periodo progresista, que duró tres gobiernos en Uruguay de 2005 al 2020, las políticas neoliberales en el, en el país continuaron, ¿no? Y en, en Uruguay se manifestó con una profundización del agroestructivismo, el agronegocio del, en, en el marco del boom de los commodities, y que responden a dinámicas del sistema agroalimentario global, ¿no? Entonces, en, en ese contexto hubo una, una diversificación de, de los como niveles de conquista de, de el, en los cuales fue avanzando el agronegocio. ¿no? Primero, avanzó en superficie, aumentó muchísimo la superficie dedicada a la producción de grano de exportación, como la soja, el girasol, etcétera, commodities de exportación. Luego tuvo que avanzar, para, para seguir continuando esa productividad exagerada, avanzar sobre la frontera hídrica, necesitaba más agua, empezar a traslocar agua de un lugar a otro para poder sostener productividad siempre creciente. Y para lograr eso necesitaba modificar el plano legal, que, que como decía al principio, eh, necesitaba que, el, que los privados pudieran controlar el agua. Entonces se genera sobre el fin del gobierno progresista una modificación de una antigua ley de riego que en los hechos habilita al capitán privado a construir represas de gran porte y vender el agua, o sea privatizar el agua. O sea que es totalmente, si bien el, el ciclo progresista empieza con, un, con esta declaratoria preciosa, de cambio de la constitución que dice que el agua es un bien público, que solo el Estado lo puede administrar, termina el ciclo progresista con esta modificación de la ley de riego, que los hechos está privatizando Esto genera gran conflicto y se genera todo un movimiento para intentar derogar esa ley. Y paralelamente a, a todo lo anterior, ¿no? y a este avance del agronegocio, se generan alternativas territoriales que, que le disputan al agronegocio su hegemonía. Y se genera bastante presión social para, generar, para que se apruebe un plan nacional de agroecología eh, y se genera una ley nacional de agroecología que promueve las transiciones hacia la agroecología el, el estado debe promover la transición hacia la agroecología entonces es bastante eh, interesante que durante todo este periodo sean cosas tan, tan con signos tan distintos ¿no? entonces ese fue el periodo que yo abarqué para la investigación en mi tesis los 15 años del de periodo progresista en el país para como caso de estudio, elijo dos casos antagónicos ¿no? de dos proyectos hidropolíticos antagónicos. Uno es la promo todo lo que tuvo que ver con la promoción de esta nueva ley de riego que, que privatizaba el agua, que fue promovida por el gobierno, principalmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y después las respuestas contrahegemónicas, que son la todo lo que fue alrededor de la generación de este Plan Nacional de Agroecología y generar que, que el gobierno aceptara la promoción de esto una ley que, promo que promoviera este plan. Y, y todo el movimiento social que se generó en, para derogar la ley de riego que se había aprobado. Entonces, mi pregunta de investigación fue la siguiente, ¿qué territorios y territorialidades hídricas disputaron el espacio en Uruguay durante el periodo progresista? ¿Y cuál ha sido el rol del desarrollo de riego y del modelo alimentario, agroalimentario en ese proceso? Ahí están los objetivos que bueno, el objetivo general es un poco, repite la, la pregunta, los objetivos específicos, <coughs> primero caractericé las territorialidades de estos dos modelos, proyectos hidropolíticos, luego analicé el rol del, del riego, qué que, que riego querían cada uno de estos proyectos, y luego las manifestaciones territoriales, qué, qué territorios materiales concretos se estaban generando. <coughs> Entonces, como marco teórico, muy rapidito, vas, como paraguas general, la ecología, y todas las herramientas de la ecología política y la ecología política del agua en específico. Perdón, <coughs> ¿no? cuando hablo mucho empiezo a toser. <coughs> Entonces, esto me, me... Está el concepto de territorialidad, ¿no? Que idea tienen los distintos grupos sociales sobre el territorio? <coughs> Perdón. como yo me enfoqué en lo hídrico hablo de territoriales hídricas <coughs> disculpenme, me vino un ataque <coughs> bueno de esas territorialidades se generan estos dos proyectos hidropolíticos que tenemos territoriales hegemónicas, la del agronegocio y las contrahegemónicas. <coughs> y eso que tenemos territorios hídricos concretos que voy a hablar de territorios hidrosociales o de aguas territoriales. ¿no? Todo esto, pa, eh, si bien ocurre en una escala nacional, están condicionados y no pueden entenderse como disociados de dinámicas que ocurren a escala global, que tienen una dimensión histórica, asociados a procesos de colonización y de formas como el agua, el control del agua como control de los pueblos y colonización también de los saberes ¿no? asociados a la, a la modernidad, y eh, dinámicas propias del sistema agroalimentario global. O sea, todo parto de la premisa que todo lo que tiene que ver con el agua, en este contexto está asociado a la, la, a la producción de alimentos o commodities, que son llamados alimentos. Entonces, todos estos enfoques de la ecología política a mí lo que me permiten es disputar la naturalización y despolitización, por tanto, del abordaje tradicional que se hace de los temas del agua, que se centran en una mirada biofísica y técnica de la acción del agua. Entonces, como muy rapidito y, y sin entrar en mucho detalle, el abordaje metodológico fue, para comprender las territorialidades, yo lo que analicé fue un, hice un análisis de discurso de, de los actores claves que defendían estos dos proyectos hidropolíticos. Me basé en, en publicaciones, en, en documentos, la ley propiamente dicha, y en entrevistas actores que identifiqué como clave. Eh, Entrevisté al ministro de ganadería, agricultura y pesca de aquel entonces, eh, a empresarios del agronegocio, a expertos en el riego, en, en contraposición de, del otro lado, entrevisté a, a líderes de estas organizaciones sociales que promovieron el, el plebiscito del 2004, que defendieron el agua, que promovieron la, la derogación de la ley de riego, entrevisté a, produ, a una productora familiar de la red de, nacional de agroecología y a otra gente. Eh, y luego, para ver cómo era la manifestación territorial concreta, lo que hice fue analizar información disponible que, estuviera, que fuera cuantitativa y en la medida de lo posible que estuviera espacializada. Eh, acá uno, un poco de los resultados de la primera parte, lo que tiene que ver con las territorialidades. Y hablo de supuestas inteligencias y de prácticas cotidianas. ¿no? Eh, porque el agronegocio se, se, se define a sí mismo, su territorialidad se, se llama como agrointeligente, lo cual ya muestra que hay como, nosotros somos lo inteligente y todo lo demás no es inteligente. ¿no? Entonces, una de mis conclusiones o algo que se desprende es lo, lo violento de esa posicionalidad. ¿no? Estas fueron mis categorías de análisis, las de la izquierda, también no voy a... Tengo poco tiempo y no voy a entrar en detalle, pero voy a resaltar algunos puntos más. La racionalidad es de, del agronegocio, de, de este Uruguay, general este Uruguay agrointeligente, es totalmente mercadocéntrica, Se responde a los imperativos de desarrollo, de que hay que crecer, crecer, crecer, acumular, acumular, acumular. El BIN, cómo entiende la naturaleza, es como algo utilitario, y mercantil, ¿no? Eh, la, la naturaleza debe ser modificada, adaptarse a la producción, y no al revés, el, el, el agua la entiende como un insumo, quiere que sea un insumo, algo más que puedo ir y comprar en, en, en un mercado para usarlo en mi campo. Eh, el modo de gestión de privilegia, que privilegia es jerárquico ¿no? y es privado. Eh, el rol que se le otorga al Estado como promotor y facilitador de, por ejemplo, estas infraestructuras de riego y de gran escala, pero una vez que, que genera eso, la gestión es, pri, es privada. Eso es una visión totalmente neoliberal, el tipo de conocimiento que privilegia por ley es propio de la modernidad, científico-técnico, ingeniería, agronómico, y es epistemológicamente violento por esto que decía al principio. ¿no? Nosotros somos inteligentes, todo lo demás es no inteligente o atrasado, o se tiene que adaptar. La accesibilidad eh, no, no es accesible porque promueve y utiliza tecnologías de alto coste, es excluyente en el sentido de que si vos no podés adaptarte a estas tecnologías, morís, ¿no? Así lo planteaban algunos de los entrevistados. Eh, o sea, te, o te adaptás o te dedicas a otra cosa. Eh, la estructura eh, eh, es muy jerárquica, no centralizada, varios de los miembros de estas elites ag eh, del, agro, del, del, del agronegocio uruguayo terminan en puestos políticos, sin ir más lejos, el ministro de aquel entonces era un gran arrocero, eh, la escala es de gran escala, ¿no? son predios enormes, de mil hectáreas, de más de dos mil hectáreas, eh, y la forma de abordar los conflictos es evitar el conflicto, negar el conflicto. Eh, el discurso está muy alineado en, en, el, en, el, en esta como multiescalaridad a los promovidos por los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por el Banco Mundial, por la FAO, Naciones Unidas. Y el, el carácter ambiental, eh, hay como un greenwashing, ¿no? que dicen nosotros somos, vamos a producir eh, de manera sustentable, pero lo ambiental se reduce a ma maximizar una, la, la eficiencia de la producción. Y nada más. Eh, se evita el conflicto y el diálogo. Por otro lado, en contraposición, tenemos las territorialidades, que yo las llamo para el sostenimiento de la vida, y hablo territorialidades en plural, en este caso, porque lo que se, se promueve y se festeja, y se ve como algo bueno la diversidad no es como hay una única manera de hacer las cosas, la inteligente ¿no? que es única, sino que hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, eh, en, en esta territorialidad, la, la justicia social, ambiental y ecológica no se ven como algo separado, están todas unidas, lo social se antepone a lo, a lo económico, eh, hay, el principio de soberanía alimentaria y cuidado de la naturaleza está muy, muy en el centro, hay un entendimiento de una relación dialéctica con la naturaleza, una eco-evolución. Entonces, la producción se adapta a los ecosistemas, no al revés, como en el otro caso. Eh, el agua se entendía como esencial para la vida humana y no humana. Es un bien público y un bien común. Y se le da mucha importancia a las funciones ecológicas. El, el otro, la otra territorialidad solo veía el agua en función de si le servía o no para la producción. Si esa agua no, no podía ser aprovechada para la producción, es agua que se pierde. Sin embargo, acá se ve que toda el agua que circula está cumpliendo un montón de funciones. El modo que, de gestión que privilegia es, es eh, con una participación real. El Estado tiene que tener un rol central en la gestión, como regulador, interventor, prestador de servicios, etc. Y debe garantizar por el derecho humano al el agua. estado el, el tipo de conocimiento que privilegia es un conocimiento situado, territorialmente arraigado, experienciales propios de las prácticas en el territorio. El conocimiento técnico lo valida y es bueno, pero no lo otorga la, una, una jerarquía superior o, o como la única manera de entender la naturaleza. ¿no? Eh, la accesibilidad es incluyente, utiliza tecnologías accesibles que cualquiera pueda utilizar, una democratización e intercambio de los conocimientos, y se, se organizan redes horizontales y eh, de, descentralizadas y desparramadas en el territorio. La, pequeña, eh, eh, la escala es pequeña, ¿no? es una escala humana, que habilita el arraigo, el arraigo de las personas que producen, que conozcan y, conozcan y quieran los territorios. Y la presión política... Se genera generando debate público, abriendo eh, y colaborando en redes, acunándose en redes de, de, de, con objetivos comunes. ¿Cómo se manifestó esto en el territorio? Acá lo que ven en el periodo de estudio, que fue más... Bueno, este va un poquito, un poquito antes, eh, desde el del 98 al 2020. Acá ven, lo que quiero que presten atención es la barrita... Eh, naranja esta, que es la soja, cómo aumenta con un pico máximo en el 2014, ahora estamos superando ese pico de nuevo, eh, y lo que ven acá abajo, en la de abajo, que es el precio de la tierra, vean la barrita, no, no vean las barritas verdes, sino la línea, que cómo aumenta, paralelamente al aumento del, de la producción de soja, cómo aumenta el precio de la, de la tierra. Esto que genera, y vean, ahora vean las tres gráficas de la derecha, que Cómo aumenta la, la barrita roja acá que se despega, es cómo aumenta la, el tamaño de la unidad productiva. Estas rojas son las de más de más mil hectáreas. Si ven, acompaña cómo aumenta el precio de la soja, las hojas, aumenta la producción a gran escala. Y acá le tuve que hacer un zoom, que son las, las dos gráficas de abajo, que están acá, pero quedan aplastaditas por la escala, que es cómo, acá está la roja, cómo aumenta la soja el área dedicada a las hojas, con unidades productivas mayor a mil hectáreas, y acá es como decae totalmente, que es algo que ha venido siendo histórico en Uruguay, pero se potencia en ese periodo, las producciones de pequeña escala, ¿tá? las de menos de 20 hectáreas, de casi que desaparece en ese periodo. Territorialmente, ¿qué? Perdón, Lu, estamos a tiempo, así que si, si querés, o sea, cerrar tranquila, pero... Dale, buenazo por el aviso. Esto en el, en, el, en el mapa se ve así, lo que quiero que vean acá es lo rojo, lo rojo y marrón, es el, perdón, lo rojo y rosadito, es eh, la producción de soja y de, de la agrícola de gran escala, y lo que quiero que vean es lo violetita también acá en el sur y en el norte, cómo va decayendo. Esa es la producción pequeña, la que producción que produce realmente el alimento destinado al consumo local. Entonces, aumenta lo rojo y desaparece lo violeta. En términos, ¿qué, qué efectos tiene esto? Por ejemplo, en la calidad del agua en el país, acá otra vez les puse el mapa de, con, con, con esta, la superficie agrícola, eh, lo rojo y lo rosado, que es donde está la producción a gran escala intensiva, y lo que se ve en, en el mapa de la derecha son los puntitos rojos que son, por ejemplo, un indicador de eutrofización, o sea, mucho fertilizante en el agua, ¿no? del fósforo. Entonces ven que todos los ríos que están en esas zonas están eh, muy mal con respecto a la calidad del agua. O sea que esta, esta territorialidad genera aguas tóxicas. En este mapa otra vez tenemos, solo que lo agrícola de secano, de gran escala, está en este marroncito que está señalado ahí, y la agricultura de, de, de, de producción de alimentos, ¿no? de hortifrutícola, está en, en, en lo que están en los círculos negros. ¿tá? Y entonces ahí, el mapa de la derecha les muestra dónde se van a generar los proyectos de estas represas, dónde el gobierno quería generar estas represas de gran porte para el riego. Y lo que se ve es que el riego no está pensado para la producción de alimentos, sino que está pensado, se ubica en las zonas destinadas a esta agricultura de gran escala de para seguir aumentando la productividad de eso. O sea, no es para el pequeño productor que es este tipo de, de riego, es para el gran productor. En el territorio, lo, lo, las, las territoriales alternativas se manifiestan, como esta, el, el esquema de la izquierda, es como se, se, se organizan regionales, que están esparcidas en todo el territorio, y para ir muy rapidito, la mayoría se organiza en, la, en el sur, ¿no? que es todo alrededor de Montevideo, que es la zona tradicionalmente hortícola, pero también lo que quiero destacar es que hay regionales de la, de la red de agroecología que están metidas en el medio del agronegocio, que igual logran subsistir ahí y dar la disputa, ¿no? y eso es bien importante. Y otra cosa bien importante es que las, no existen mapas nacionales que muestran este tipo de cosas oficiales. La escala nacional invisibiliza a esta pequeña producción. Eh, ellos utilizan estrategias totalmente desparramadas en el territorio y confrontan esta idea de concentración, de deslocalización y homogeneidad de la producción. Valoran la diversidad y la heterogeneidad, son valores positivos para ellos, y se articulan en redes y de manera rizomática. Y la defensa del agua es central para ellos, apoyar la, la derogación de la red. Y bueno, a modo de conclusión, varias... <ríe> Eh, hay un, bueno, el corrimiento este de las fronteras que mencionaba al principio primero avanza en lo terrestre después en lo hídrico y después en lo legal eh, el, el, esto lo necesitan para sostener el mito ¿no? de que se puede seguir creciendo infinitamente y nos preguntamos ¿eso es un éxito o un fracaso? en realidad para mí señala un fracaso que cada vez necesite más herramientas para seguir sosteniendo este mito es una señal de del fracaso y caduco que está este paradigma eh, utilizan herramientas discursivas muy fuertes para generar opinión pública a favor. Eh, se crean naturalezas que son como canastas de recursos, el agua es un insumo, y genera un campo homogéneo que expulsa a la gente, que, que está despoblado y que es tóxico. ¿no? Y hay una pérdida de autonomía y soberanía alimentaria. En contraposición, existen estas propuestas alternativas y contrahegemónicas que generan Territorios que están pensados para la sostenibilidad de la vida, la vida cotidiana, la vida de la gente y la vida de, de, de los otros seres vivientes que hay. Eh, el, eso necesita un despliegue rizomático y muy enraizado en los territorios. Eh, la fortaleza de este tipo de organizaciones es que, o sea, lo, lo que los valida es que lo hacen, ¿no? Y de, desde su hacer, de ahí después ellos se paran y defienden lo que hacen. Eh, y genera esta presión de abajo hacia arriba. Y bueno, como, como cosa final, y como que, que también desmantela, ¿no? y son una muestra eh, de, de ese discurso despolitizante ¿no? que que, que desde el gobierno tanto escuchamos, que no hay alternativas al capitalismo, que no hay alternativas al, al agronegocio, estas personas están demostrando que sí, que sí que las hay y, y hay que seguirlas apoyando. Bueno, ahí. <risas> Bueno, muchas gracias eh, Lucía. Recuerden que pueden guardar y anotar sus preguntas y en el espacio dedicado a intercambios y debates vamos a poder preguntar a cada una de las y los disertantes todas las preguntas y dudas que, que queden. Y ahora vamos a seguir con la presentación de Angie Castellanco. Angie es licenciada en Ciencias Sociales y Antropóloga, maestrante en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar, es parte de la asociación Cambium, una ONG colombiana que trabaja por incidir directa e indirectamente en procesos relacionados con la crisis climática y la transformación de las relaciones entre sociedad y naturaleza. También es parte del grupo de investigación cultura y ambiente de la Universidad Nacional de Colombia y es Justiciera Hídrica. Ha realizado investigaciones sobre conflictos por el acceso y distribución del agua y el extractivismo minero en Colombia. De la misma forma trabajó también con comunidades campesinas e indígenas en temas como el control territorial, el monitoreo ambiental comunitario, la defensa del modo de vida campesina, la agroecología, la soberanía alimentaria, los derechos de las mujeres, la democratización ambiental y la captura corporativa. El título de su presentación de hoy es Aproximaciones a una ecología política del agua embotellada en Bogotá, Colombia. Angie. Gracias Alejo. Eh, buenos días y buenas tardes a todas y todos. Espero que ya estén viendo mi pantalla. Ya me sí, que se... claro. Listo. Eh, bueno, como dijo Alejo, mi, mi presentación se llama Aproximaciones a una ecología política del agua embotellada en Bogotá, Colombia. Son los resultados parciales de mi proceso de investigación en la maestría. No la, ya estoy a punto de terminarla, entonces aún estoy reestructurando algunas de las conclusiones. Eh, Listo. Para esta presentación, así como hablaba Lucía, de que el agua se ve como un insumo, eh, desde esta perspectiva estoy mirando el agua y el agua embotellada específicamente como una mercancía. Sé que suena un poco obvio, pero esto hace relevancia frente a la forma en que se, se distribuye y se piensa el agua para empezar a mercantilizar. Entonces, de esta perspectiva, el agua como mercancía atiende a tres generalidades. Una, que hace parte del mercado global del agua, donde hay un valor que se le da a este líquido, a este, a este bien común, como dirían algunas personas, se le da un valor de cambio que permite pagar el transporte y el empaque para que podamos acceder a ella. Por otro lado, hablamos, y en la política colombiana específicamente, hablamos que es un producto de la industria alimentaria y una mercancía más dentro del sistema agroalimentario mundial y dentro de los territorios hidrosociales, que ya lo va a profundizar. Y finalmente se refiere también esta visión a que las aguas almacenadas en envases son más fácil transportarlas, entonces por eso es que es tan práctico tener este acceso o esta forma de tener agua potable eh, directamente eh, en los mercados y en donde se, pues, se esté comercializando como tal. Las presentaciones en las que voy a analizar o como lo desarrollé en la, en la tesis están enfocadas al plástico, al vidrio o a la lata. Entonces, para comprender un poco este fenómeno, empecé abordando qué significa eh, el agua en la ecología política. Entonces, en esta perspectiva, pues se entiende que el agua se ha analizado desde esta visión como una mercancía, a pesar de que existen distintos significados sobre lo que puede ser el agua. ¿no? Esta visión de agua como mercancía se enmarca en la lógica de la seguridad hídrica, de que hay una escasez de agua y por lo tanto es necesario aplicar, eh, falsas soluciones como la gestión integral de los recursos hídricos y ante la ineficiencia de este método, entonces lo que se plantea es a futuro, como ya vimos en, eh, hace dos años en, en la bolsa de, de California financiarizar eh, los usos futuros de las aguas y las aguas pues en términos de, de, de poder algún día acceder a ellas pues, de forma mercantil. Finalmente hablamos de un mercado global del agua, como les decía que ve el agua como un bien económico donde yo puedo dar un valor al agua y cambiarlo por ella y en esta perspectiva vemos que muchos fondos y muchos, muchas empresas también en articulación con, las, con los mecanismos multilaterales y con la banca han empezado a crear algo que se llama los fondos de agua, existe la alianza latinoamericana de fondos de agua donde supuestamente se busca conservar el agua para que, eh, y sobre todo los ecosistemas que la facilitan para poder mercantilizar y tener el acceso que se necesita para pues toda la producción alrededor de todo lo que implica la vida porque no hay nada que se use sin agua y hablamos también de la ecología política del agua y de los territorios sociales que entienden el agua como un proceso socio-natural que hace parte de esta geopolítica de la biodiversidad como dice Maristela Sampa donde vemos que hay una mercantilización y un extractivismo también muy fuerte de todos estos bienes comunes donde hay unos ordenamientos territoriales que imponen unos lugares donde se puede extraer agua pero también donde podemos dejar basuras donde podemos dejar los residuos o las aguas contaminadas y también pues en, esta, en este trabajo de grado pues eh, es, hubo necesidad de abordar la ecología política urbana pues porque el el foco eh, del, o el donde se va a enunciar, eh, donde se va más bien a, a concretar este mercado, pues lo enfoqué en la ciudad de Bogotá, eh, que a pesar de que tiene un sistema de acueducto y alcantarillado que permite que nosotros accedamos a agua de la llave, pues existe este mercado del agua embotellada que parece ser que va en ascenso. Entonces, en esta perspectiva eh, y bajo todos estos preceptos teóricos, empecé a, a indagar también en lo que yo puedo llamar la ecología política del agua embotellada, como ya les había mencionado en el, en el primer... Diapositiva, esto es, refiere específicamente a que el agua es una expresión del de mercado alimentario, de la industria alimentaria y hace parte de un imperio alimentario que impone una dieta que tiene unos regímenes específicos donde las corporaciones son las que abastecen en el marco de la seguridad alimentaria pues a las poblaciones y aquí también está el marco de la seguridad hídrica. Bajo esta perspectiva y atendiendo como a entender un poco y analizar mejor qué significa el agua embotellada en los territorios, pues yo empleé el metabolismo social también como metodología que me permitió entender desde la apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción todo lo que implica el mercado del agua embotellada, que ya lo voy a andar en un momentico, y las afectaciones socioambientales relacionadas con el agua y esas manifestaciones en el territorio urbano, muy ligados a los impactos ambientales, a las afectaciones socioeconómicas al, país, al pasaje a las afectaciones culturales también, a esta relación centro-periferia urbana, donde Bogotá es el foco donde reside un montón de... de de productos, de mercancías, pero a sus alrededores vemos unas injusticias hídricas en este caso relacionadas con ese acceso y a este metabolismo urbano relacionado al agua, a la ciudad, perdón, como un ecosistema donde fluyen materiales, energías y esto termina generando unas relaciones económicas, sociales y ecológicas que ya vamos a ver pues implicadas en el en, en el agua embotellada. Antes de arrancar, es importante mencionar tres aspectos fundamentales de lo, de lo que encontré frente al estado del agua embotellada en el mundo. Entonces, el agua se volvió una solución de acceso cuando hay una gestión inadecuada, que es lo que muestran Sandra Carvalho y Camilo Ramírez en casos específicos aquí en Colombia. Sandra en Colombia y Camilo en la ciudad de Manizales. La privatización del agua tiene una relación causal con el aumento de del agua embotellada, que es el caso que nos trae Raúl Pacheco en México, donde las aguas públicas han sido privatizadas, donde también hay una, una relación de que el agua pública es contaminada y por eso es que aumenta el consumo del agua embotellada. Y ya finalmente, como diría José de Cruz, esta agua embotellada es un elemento de lujo y responde a la Coca-Colonización del mundo. Cuando llega Coca-Cola y se inserta en el mundo, donde todo el mundo sabe que es una Coca-Cola, empieza esta lógica de acceso fácil a ciertos productos, a ciertos productos que vienen embotellados, envasados en plástico o en vidrio, y que se pueden conseguir en cualquier lugar, que son omnipresentes muy presentes. Y pues Coca-Cola misma embotellada, agua bueno, entonces aquí vemos como esta, esta lógica de, de acceso, eh, fácil a mercancías entre comillas eh, que se encuentran en cualquier parte del mundo. Entonces rápidamente en Bogotá tenemos unas disputas por el agua enfocadas a tres focos gigantes. Uno es la privatización que está muy arraigada con la lógica del de Estado me permite a mí a tener una concesión de agua, el acceso al agua lo que me permite ya sea eh, administrarla gestionarla para un acueducto o para la comercialización como en el caso de las aguas embotelladas también tenemos que la ciudad y el mismo país estaban afectados por el modelo de la locomotora energética como la llamaron en algún momento que es todo este modelo de desarrollo extractivo que ha generado unos impactos negativos tanto en el paisaje como en las aguas de Colombia pero esas hay aguas que no se pueden tomar y ahí viene el agua embotellada como una solución o al modelo agroindustrial que ha acaparado las aguas como ya nos lo mostró Lucía y en esta perspectiva al no tener acceso a agua limpia pues tenemos que buscar otras soluciones y aparece el mercado del agua embotellada, pero también nos encontramos con dos contextos, uno relacionado al mínimo vital de agua que promocionó el que es actualmente nuestro presidente cuando fue alcalde y permitía que los, los estatus más bajos, las personas que tenían más dificultades económicas pudieran acceder a un, a un mínimo de agua en, en, su, en su vida cotidiana que está financiado por el Estado y que les permite tener acceso a, esta, a este tipo de agua sin necesidad de que esté mediado por el mercado. Y finalmente tenemos que Bogotá, a pesar de que, como les decía, tiene una empresa pública de agua en la ciudad, hay 100 empresas registradas de embotelladoras de las 724 que existen en Colombia, y Colombia es un país con distintos contextos geográficos que le facilita o que le permite pues acceder a agua como tal y allí también juega un papel importante el agua embotellada donde hay unas zonas donde es mucho más difícil el acceso y ya tiene pues más mercado entonces yo utilicé tres formas de análisis que me permitieron comprender por qué el agua embotellada en Bogotá ha venido aumentando su consumo entonces en esta perspectiva a través del régimen de política pública analicé tres variables ideas actores y ay dios mío ya me olvidé la otra pero ahorita, ahorita me acuerdo entonces en esta perspectiva las ideas eh, encontré tres ideas y una transversal que permiten el acceso al agua en general, no necesariamente embotellada. Entonces la primera idea es el agua como mercancía, donde vemos pues está enmarcada el agua embotellada y esta lógica de que ella se parte y es un producto de la industria alimentaria. El agua como derecho que plantea que todas las personas en Colombia tenemos derecho al servicio al agua, el agua aquí en Colombia como tal no es un derecho, han habido varios procesos por buscar que se contemple así, pero a pesar de que la Corte Constitucional ya lo refirmó y que el agua sí es un derecho en Colombia por su conexidad con otros derechos como la vida, eh, como la alimentación, eh, el agua pues tiene, es, tiene esta característica de servicio y existen en el marco de las concesiones de agua, que son los permisos que da el Estado para que tú puedas acceder a ella unas competencias entre los usos domésticos y los usos industriales. En Generalmente los industriales son los que tienen más acceso a estos trámites que son bastante engorrosos y que son pues un poco un poco difíciles de, de, de cumplir así como con los procedimientos que se exigen y finalmente la visión del agua como bien común. Donde se plantea, como nos decía Lucía también anteriormente, que todas las personas requerimos de agua para la existencia, incluso existen resistencias alrededor del agua embotellada. Pero estas tres ideas están transversadas por una idea fundamental y es que nosotros necesitamos agua segura, potable y limpia. Y entonces aquí vienen dos discursos que están enfocados tanto en, el, en la idea del agua como mercancía, como en el día de agua como derecho y como bien común, y es el tema de inocuidad e higiene, por eso es que es necesario que el agua se empaque en productos que garanticen que vaya a tener un agua inocua, pero también Bajo la lógica de que eh, necesitamos acceder al agua en términos de justicia, ¿no? De, de, de, de por qué nos contaminan aquí si el agua no estaba así. Entonces, en esta perspectiva vemos el agua como derecho y el agua como bien común bajo la lógica y bajo la lupa la, de la justicia hídrica. Y los intereses, que era la que me faltaba, eh, bueno, a los actores no los voy a referir porque son bastantes, pero frente a los intereses sí quisiera contarles que hay dos intereses muy grandes eh, relacionados frente al tema del agua embotellada. Pues uno, y yo sé que suena muy obvio, pero a veces nos cuesta un poco mirar esto, y es el tema de que el agua es un lucro privado, por lo tanto eh, yo necesito darle un valor económico, pero este valor económico también se le suma, o yo lo puedo ver mucho más eh, lucrativo, cuando genero soluciones sostenibles, entre comillas, para que este mercado pues, pueda tener una apertura mucho más fuerte, que ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el otro interés es esta eh, competencia que existe entre el agua del acueducto, ya sea pública o comunitaria, versus el agua embotellada, muy articulada al tema de la inocuidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo agua limpia, pues es muy probable que no necesite comprar agua embotellada. Sin embargo, la misma industria del agua embotellada ve al agua del acueducto como un competidor más, entonces es muy es muy, es muy visto en la prensa colombiana, por ejemplo, que cuando el agua de Bogotá está contaminada, existe una prensa muy fuerte alrededor de la misma. Pero con, cuando, por ejemplo, las aguas embotelladas tienen algunos componentes tóxicos o alguna, algún escándalo alrededor de la contaminación, pues esto no se promulga. Entonces, empezamos pues a ver cómo esas inequidades frente a lo que es, es visible y no visible frente a la gestión del agua. Entonces, aquí quiero que vean eh, rápidamente eh, cómo ha aumentado eh, durante algunos años el, el consumo de agua embotellada o agua en bolsa en la ciudad. Sin embargo, hacia 2014 hay una disminución se cree y lo que he encontrado en mis análisis es que esta disminución está relacionada con el mínimo vital de agua y con un fuerte potenciamiento al acueducto de Bogotá como un agua limpia, como un agua de calidad que lleva a que la gente empezara a disminuir ese consumo. Sin embargo, con el cambio de alcaldía y con el cambio de paradigmas y visiones frente al agua, eh, esto ha empezado otra vez a ir en aumento porque ha existido también una lógica de buscar la privatización de la empresa acueducto de Bogotá. Entonces rápidamente y ya para ir cerrando, en el metabolismo social del agua embotellada lo que hice fue analizar bajo estas cinco categorías eh, las expresiones o dónde es que se está sacando esta agua y qué implicaciones tiene pues para los territorios donde ella está. Entonces quiero mostrarles rápidamente las imágenes, yo analicé tres marcas de agua, eh, la de Coca-Cola FEMSA que se llama manantial, agua siembra que pertenece a unos finqueros, eh, a una gente que tiene un eh, un, sí, un, sus territorios bastante amplios, es un agua más, de una empresa más pequeña pero que tiene un, un, un, un capital social bastante amplio en un municipio que se llama Huasca, Cundinamarca y el agua de Postobón que más se vende en el país que se llama agua cristal. Entonces en esta perspectiva vemos que eh, hay una transformación radical del paisaje donde se ubican estos lugares, estos no son páramos pero sí son los... los eh, Bosques altos andinos que están pues en las zonas de recarga de los páramos y en esta perspectiva vemos que se transforma radicalmente el lugar para dar paso a una embotelladora. No tengo en la fuente de agua siembra porque nunca puede ir, pero sin embargo esta ha sido una vereda que ha sido transformada radicalmente en su paisaje. Y pues Postón que envasa en Bogotá y lo hace con dos pozos profundos que tiene de agua y cuando no le alcanza su producción, pues utiliza también el agua del acueducto de Bogotá. Entonces vemos que la lógica de venta de estas embotelladoras es promocionar por el lado de manantial y siembra, una naturaleza prístina que está incluida en tu botella y que tú te puedes transportar y llevarla fácilmente, mientras que en el caso de Postoban estamos hablando de que estás contribuyendo al planeta porque estás consumiendo agua en una botella que es 100% reciclada. Eh, pero sin embargo, a pesar de toda esta lógica de conservación, de que es, de que es agua prístina, o de que es agua que no está contaminando eh, porque estás reciclando el producto, pues vemos que eh, donde aterriza todo esto es en los botaderos, en este caso el botadero de Doña Juana, que recibe aproximadamente 6.000 toneladas diarias de basura, donde parte de estas toneladas, más o menos el 34%, es productos plásticos, productos de lata en un 13% o productos de vidrio, pues los materiales que se emplean para hacer este embotellamiento. Alrededor del agua embotellada pues existen unas relaciones de poder y unos elementos simbólicos. El primero constitutivo, como les decía, es esta lógica de competencia entre el agua pública comunitaria versus el agua privada, pero también de la desinformación sobre las aguas para cambiar hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque se empieza a promocionar al agua pública comunitaria como un agua sucia, como un agua que no tiene la calidad y por lo tanto es importante que usted consuma agua limpia o incluso como plantea agua siembra, agua medicinal porque viene del páramo, así no venga del páramo entonces vemos que la publicidad del acceso a medios de las embotelladoras es bastante amplio, bastante grande. En cambio no se publicitan las aguas comunitarias y mucho menos, menos las públicas y mucho menos las comunitarias, porque ya las tenemos reguladas pues en nuestra cotidianidad. Pero sin embargo cuando hay acceso a los medios de comunicación de estas aguas es para denunciar que están contaminadas, que están sucias y que no son adecuadas pues para el consumo. Y también vemos una lógica de autorregulación frente al empresariado que hace que ellos hablen de sostenibilidad o de reciclaje para promocionar sus productos. Ya va a acabar Alejito. Entonces, los elementos simbólicos están relacionados con eh, que la, la industria del, del agua embotellada es revolucionaria, está transformando el mercado porque tienen discursos de sostenibilidad, porque son saludables, alternativas saludables, incluso frente a los productos ultraprocesados que han generado varios debates ahorita en, en, en nuestro territorio colombiano y que son aguas libres de contaminantes y, y que curan. ¿no? Finalmente, pues está también asociado el discurso de la desigualdad porque estas aguas se venden como aguas de lujo, eh, hay un acceso desigual al agua, donde el agua que todos consumimos en el, en, en, en el grifo, pues es un agua de la que todo el mundo accede, mientras que si yo tengo un agua distinta, que es de más calidad, supuestamente, pues estoy hablando de un, de, un, de, un, de un ítem de lujo, ¿no? Y además vemos también la responsabilidad social de estas empresas que está eh, encargada en a través de donaciones o a través de siembras empezar a mitigar entre comillas los impactos que generan en el territorio al apropiarse de aguas que podrían distribuirse para abastecer sistemas públicos o comunitarios o también vemos como ellas dicen que eh, a través de las donaciones lo que están haciendo es garantizar que haya acceso al agua pero esto termina es todavía robusto siendo más este mercado y que la gente se acostumbre a beber agua eh, embotellada. Entonces, ¿por qué se embotella el agua? Porque es una mercancía que obedece al mercado global con expresiones locales y regionales que afecta a las relaciones socioecológicas a nivel, a, a nivel local y que privatiza la gestión de las aguas. Existe una legitimidad frente a este tipo de mercados porque supuestamente aportan a la economía, porque supuestamente cuidan a los ecosistemas y porque supuestamente son sostenibles. Y esto genera, pues, unas transformaciones culturales que están enfocadas a la desinformación, ¿no? Entonces, el agua se vuelve un elemento de lujo, se cambian los patrones de hábitos y consumos de las personas y el agua pública y comunitaria, entra en competencia con esta agua embotellada. Y muchas gracias. Y... Muchas gracias, Angie. Recordamos que las preguntas y consultas que tengan para las disertantes y los disertantes, para poder hacerlas en el espacio de preguntas reservado para esto mismo cuando terminemos las presentaciones. Seguimos entonces ahora con Héctor Pérez Zamora. Héctor estudió Relaciones Industriales y Gerencia de Proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y actualmente está culminando la maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo en la Universidad mina Simón Bolívar de Ecuador. Héctor está convencido de que la sustentabilidad es posible. En 2011 fue parte de la Fundación Causa Amerindia Cubici en la Amazonía Venezolana y desde 2017 es parte del área de Ecoteología en Caritas, Ecuador, acompañando procesos de exigibilidad de derechos e incidencia sociopolítica en la Amazonía y en la costa, desde donde además colabora con el Núcleo de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica. La, el título de la presentación de Héctor es Exploración de Alternativas al Sacrificio de Espacios para Disposición Final de Basura. Héctor, todo tuyo. Muchas gracias, Alejo. Eh, buenos días. Bueno, buenos días a los que estamos por acá y, y buenos días, tardes, noches, porque va a estar en YouTube, ¿no? Entonces, en algún momento podrán escucharse. Eh, sí, bueno, eh, voy a compartir una, la, la presentación y, y sobre todo recordando que todo esto, lo que han venido conversando Lucía y Angie, también forma parte un poco de nos demuestra que todo está conectado en estas luchas y procesos en la ecología, ¿no? Entonces, comparto por acá. Me parece que sí se está viendo, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. Perfecto. Entonces... Ya. Como bien decía Alejo, bueno, la presentación que yo quiero compartirles hoy... Eh, bueno, explorando alternativas al sacrificio de espacios para la disposición final de la basura, ¿no? Que, que es una manera bastante bonita y, bueno, que es una manera bastante bonita y maleable y manejable para decir relleno sanitario, que es otra manera bonita de decir tiradero de basura y que es otra manera también agradable de decir eh, simplemente esconde, escondamos bajo la alfombra lo que no queremos ver, lo que no queremos oler, que son territorios en sacrificio. ¿no? Es como otro concepto un poco más amplio que, que la modernidad ha, eh, no, no, no, no, ha, no, ha, no ha generado este concepto, este concepto ha surgido de las resistencias y de las luchas de los pueblos que han sido sacrificados su territorio, y entonces se convierte esto los espacios basurizados los espacios sacrificados a la basura eh, en esto no espacios que se dispone la la, eh, la la basura donde la sociedad no sabe qué hacer la modernidad no ha encontrado qué hacer con esto y por eso es que estamos eh, eh, esta, esta ponencia va dirigida como a explorar esas alternativas pero para eso primero quería hacer como un barrido para entender el origen de esto no y que eh, por ahí también dicen que la, popularmente que la mejor basura es la que no se hace, la que no se genera. Eh, estamos convencidos de que nosotros, los ciudadanos, nosotros, la ciudadanía, las sociedades, eh, no generamos, o sea, la, la sociedad de los consumidores, me refiero a las personas que hacemos vida en la ciudad, este, no, nosotros no generamos la basura, la consumimos y luego la descartamos, descartamos basura. Pero nosotros no producimos la basura, la, la basura la produce eh, todo este sistema más amplio que ha encontrado en la basura la garantía del crecimiento económico. Eh, y por eso también el nombre del panel era eh, el, desa eh, el desarrollo entregado al, al Dios Capital, ¿no? Entonces, eh, Dios Capital, Dios Desarrollo también un poco. Vamos a explorar un poco primero sobre este concepto. Eh, del metabolismo social, que es central para entender el tema de la crisis de la basura y cómo la basura luego se dispone en estos espacios. Eh, bueno, metabolismo social, que es un concepto que viene el, desde el siglo XIX, se empezó a masificar un poco a finales del siglo XX, eh, donde básicamente es un concepto que toma prestado el, el término metabolismo de las ciencias naturales, así como nosotros tenemos un metabolismo donde consumimos eh, alimentos, nuestros ciclos vitales lo convierten en energía para, para garantizar la vida y la reproducción de la vida. Esa misma analogía lo lleva a la sociedad, donde las sociedades, el concepto de metabolismo social, este, las sociedades se apropian, utilizan recursos naturales como una primera fase. Eh, <coughs> se apropia de la naturaleza, la transforma, la hace circular, la consume y lo excreta. En un metabolismo saludable, eh, la, los pueblos se apropian, utilizan elementos de la naturaleza, lo transforman, por ejemplo, este, una, un pedazo de madera lo tomo, lo transformo en una canoa, lo sirvo circular, lo utilizo y luego la madera eventualmente se va a podrir, a, a, a, a dañar. Y vuelve a la naturaleza y se completa un ciclo. O la, los alimentos, yo me apropio, por así decirlo, de un animal para comerlo, de una fruta o de un vegetal, lo transformo cocinándolo eh, para convertirlo en alimento y luego lo consumo y lo excreto con, con, los, círculo, con los ciclos vitales propios. ¿no? Entonces, y eso, esa excreción vuelve a la naturaleza, los suelos vuelven a tomar esos nutrientes y vuelve a generarse naturaleza y se completa un círculo que reproduce la vida. ¿no? Ahora, pero en la modernidad, eh, que ha acelerado estos ritmos de consumo exponencial, exponencialmente bárbaro, la, la verdad es que desde el siglo XX, eh, bueno, desde el siglo XIX, que viene acelerándose el ciclo metabólico, pero es con con el uso de los combustibles fósiles, que, los, que el consumo, y es la era de, del ser humano que intenta liberarse de los tiempos de la naturaleza, eh, entonces se acelera el consumo, se acelera el consumo de materiales y de energía, y entonces, bueno, un poco esta imagen de, del PIB, está, está en inglés, ¿no? PBI, del PIB del crecimiento económico infinito que no, se nos plantea en, en, desde mediados del siglo XX que es el famoso desarrollo. Eh, hace 500 años, cuando llegó la colonización, se hablaba de eh, estos son unos pueblos incivilizados, son unos salvajes, son la barbarie. Ahora eh, llega el, el, lleg, llegaban hace 500 años los europeos, la colonización, todo lo que sabemos, hay que civilizarlos. Ahora en el siglo XX no se habla de, inciviliz de incivilizados, sino de subdesarrollados. Entonces, es un poco la analogía muy parecida. Entonces... Desde el norte global, la colonización ya no es una colonización para civilizar, entre comillas, sino para desarrollar, entre comillas. Entonces, el desarrollo lo justifica todo. El desarrollo que está basado en el crecimiento económico y que el crecimiento económico está basado en el consumo, un consumo infinito, forever, hasta el cielo. Esto exige más consumo. Por ende, para consumir más, hay que apropiarnos más de naturaleza. Necesitamos más naturaleza, para garantizar, transformar y, y, y crear o eh, producir eh, más bienes de consumo, y, y de hecho, ahí está, hay empresas que se definen de esa manera: empresas eh, de consumos masivos, empresas de productos de consumo masivo, porque eso es lo que se busca: consumir, porque eso es lo que garantiza el crecimiento económico, porque eso es lo que garantiza el desarrollo y nos lleva a ese Dios, a esa fe de, de desarrollarnos. Eh, y por ende, al consumir más, también se va a desechar más. Y el problema con el desechar más es que no es un desecho como el de los pueblos, por ejemplo, hace, hace podemos decir la prehistoria, podemos decir hace, hace 300 años, pero también actualmente los pueblos indígenas en la Amazonía, por ejemplo, pueblos nativos de África, que siguen teniendo un metabolismo social saludable, eh, virtuoso, que reproduce la vida en los ritmos de la naturaleza, sí desechan, pero se reincorporan esos nutrientes al suelo y se completa el ciclo. En cambio, en la modernidad eh, eurocéntrica, eh, capitalista, eh, se desecha más y cada vez se genera esto que se llama el quiebre metabólico, el desarrollo y el quiebre metabólico. ¿Cómo se expresa este quiebre, este quiebre metabólico? La pérdida de nutrientes en los suelos de los campos, eh, porque se le exige al suelo como monocultivos, se les trae nutrientes eh, permanentemente en monocultivos y luego eso se, se llevan a las ciudades y se expresa en la crisis doble de la basura. O sea, en los campos se expresa este quiebre metabólico en la pérdida de nutrientes de los suelos que tienen que eh, ser contaminados con agrotóxicos para garantizar una, entre comillas, productividad. Y en los espacios urbanos se, se, se produce este quiebre metabólico con la crisis doble de la basura. La crisis cuantitativa, que es más, más y más, cada vez más basura, los rellenos sanitarios desde finales del siglo XX, que se pensaban para 40 años o 30 años, la verdad es que a los 20 años ya están colapsados, porque cada vez se, se, se, se descarta más basura, y la crisis cualitativa, porque la basura que se, que se desecha cada vez es más tóxica, son plásticos, son agrotóxicos, son hidrocarburos, son los gases de efecto invernadero, que también es un tipo de desecho. De manera que todo esta, todo este, toda esta generación de basura, esta crisis doble, en cantidad y en calidad, este, ha llevado a un quiebre metabólico, porque no se garantiza el derecho de la naturaleza a completar sus ciclos vitales en sus tiempos. Ese círculo eh, virtuoso que reproduce la vida, que por milenios eh, y millones de años ha tenido el planeta, y miles de años con la especie humana, este ciclo metabólico se rompe. Se rompe porque se aceleran los tiempos, porque, eh, como decía hace un momento, es la era del ser humano que intenta liberarse de los tiempos de la naturaleza, donde no es productivo, donde no garantiza el desarrollo, esperar a que el árbol de manzanas reproduzca la manzana, o el mango, o la sandía. Necesito que sea más rápido, lo acelero con estos agrotóxicos, con, con el... Con, con la tecnología y esto rompe ese metabolismo. Eh, ahora, entender que eso sucede por el tema de los modos de vida. Eh, modos de vida, un concepto que en el informe de Broadland, o Broadland, no, siempre confundo cómo se pronuncia, eh, lo define como tener bienes adecuados y flujos de alimentos y dinero para satisfacer las necesidades básicas. Es un informe de Naciones Unidas de inicio de los años de, de 87. Y bueno, plantea... Este, este tema de los modos de vida. ¿no? Eh, Jaime Breil, un, un autor eh, latinoamericano en Ecuador, propone en 2010 que los modos de vida están vinculados a los movimientos históricos, la viabilidad de la vida, los avances y retrocesos determinados por los sistemas económicos. Y también nos plantea cinco dimensiones, cinco dimensiones para entender esos modos de vida que se, re, que se pueden reproducir en diferentes espacios, eh, eh, como, eh, comunitariamente. Condiciones de trabajo, patrones de consumo, condiciones sociales, capacidades organizativas y relaciones ecológicas. Eh, en cuanto a los modos de vida, quería, quería como hacer esta, esta, este resumen y es que condiciones de trabajo se habla del trabajo, no del empleo. Esto es bien, esto yo lo, últimamente lo he venido como tratando de reflexionar, porque en los pueblos siempre se habla de que cuando viene una empresa megaminera, por ejemplo, garantiza el derecho al trabajo y la verdad es que lo que está garantizando es un empleo, no está garantizando trabajo, despoja a las comunidades del trabajo ancestral que vienen desarrollando, reproduciendo la vida en abundancia y en salud, con modos de vida saludables, e impone un empleo, un empleo asalariado, un proceso de proletarización, lo cual no es lo mismo que un trabajo en condiciones de libertad. El derecho a la salud, que también siempre se habla, el derecho a la salud no es lo mismo que un servicio sanitario, eh, es decir, el derecho a la salud no se expresa en unas paredes que tienen un quirófano, que tienen un, doc, un médico, que también hay que tenerlo, no estoy diciendo que no, pero el derecho a la salud está más cercano a derecho a un ambiente sano, a un derecho a no enfermarme, eso es estar saludable, eso es tener un derecho a la salud, no tener un hospital, no tener unas paredes de cemento o del material que sea, con, con, con tecnología que me va a curar una enfermedad. Es, es más derecho a la salud no enfermarme que curarme una enfermedad. Y las relaciones e, e, ecológicas, que no es un ambientalismo mojigato, que no es un ambientalismo eh, eh, así prístino, que sueña con una naturaleza virgen y todo esto, sino es más bien estas relaciones que hacemos con el entorno. Eh, esto también es muy importante. Eh, las condiciones organizativas, que es esa capacidad política de las, de las sociedades, en colectivo, en la comunidad... Política con P de participación y no con P de partido, que esto es muy diferente. Eh, cómo la sociedad, la comunidad se organiza para solventar problemas, para tomar decisiones en, en conjunto. Esa es la capacidad organizativa. Entonces, todas estas dimensiones, eh, Jaime Breyer las plantea eh, como en su conjunto como modos de vida. Eh, modos de vida en los pasos urbanos, rurales, etc. Eh, ahora, todo esto eh, está como hablábamos del dios capital no el dios capital el dios desarrollo todo esto el hiperconsumo la obsolescencia programada el extractivismo la cultura del descarte sacrificar cuerpos y territorios nos llevan a ese dios a ese gran mito del desarrollo eh, del, del capital del crecimiento económico de la tecnología del, del ser humano que se libra de, de del tiempo de la naturaleza donde cuando hace frío quiero más calor y entonces consumo más energía para estar en un clima, etc. ¿no? Entonces todo este hiperconsumo, todo esto lleva a un nivel de consumo y a una cultura del descarte cada vez más exponencial, que es el dios de desarrollo capital. Eh, los límites del crecimiento, rápidamente esto de en un informe del Club de Roma en el 72 ya se hablaba de los límites del crecimiento económico que no es universalmente sostenible es desarrollo para el norte global y que a nivel de geopolítica global se ha convertido en que el norte global pues extrae recursos del sur global para garantizar su propio desarrollo. Y que, y que no es universal porque la capacidad de los niveles de consumo que hay en el norte global, si se universalizan, no hay planeta para eso. O sea, no todas las personas pueden, se puede consumir eso porque no, el planeta no da para eso. Y este, ahora, explorando alternativas, eh, actualmente se nos habla de los basureros, los rellenos sanitarios, la pirólisis, el coprocesamiento, la incineración, todo esto son un conjunto de falsas soluciones que vienen a presentarse como para resolver el problema de la basura cuando en realidad eh, no lo solventan. ¿no? O sea, sigue, sigue, lo sigue entendiendo como una línea ¿no? De apropiar, de transformar, de circular, de consumir, de excretar, cuando por milenios eh, las, las sociedades humanas han, han vivido en un, en un ciclo eh, virtuoso que reproduce la vida de manera cíclica, no en un círculo, no en una línea. Eh, entonces, pero estas maneras de incineración, coprocesamiento, relleno sanitario, lo que vienen a hacer son eh, falsas soluciones. ¿no? Ya vamos finalizando. Eh, la. La, sobre, y estas experiencias iluminadoras que van orientadas, ¿no? hablar de que los derechos humanos son conquistas ciudadanas, sociales, eh, la organización de, la, como primera, la organización de los recicladores, las recicladoras, existen experiencias eh, de la Asociación de Recicladores de Orellana, una provincia en Ecuador, la RENAREC, los movimientos recicladores latinoamericanos, hablar que reciclaje sin recicladores es basura, el decrecimiento económico como la alternativa que está en construcción todavía teórica y, y todavía en práctica en algunos lugares, sobre el tema de, este tema del crecimiento económico tiene una, una contrapropuesta desde la, una economía ecológica y otros autores, ¿no? Como Giorgio Scali, eh, Ulrich Brandt, Donella Meuthaus. Otra experiencia son las incidencias sociopolíticas, incidir en los gobiernos locales para que incluyan en ordenanzas a recicladores, la prohibición de los desechables, los desechables de cualquier material, no solamente plástico, porque la palabra equivocada que no es sostenible es desechable. Incentivar la separación de residuos, estilos de vida que vayan asociados al, al zero waste, al compostaje domiciliario, los huertos urbanos, son er, eh, eh, alternativas para reducir la generación de basura que va a espacios sacrificados para la, a la basura. Porque la verdad es que el, el problema de la basura mundial, el tema es el crecimiento económico. Y la gran alternativa es el decrecimiento: reducir el consumo, eh, reducir lo desechable, reducir la cultura del descarte, para así no tener que destinar, no, no tener que sacrificar territorios y racializando ambientalmente a, a familias, a comunidades, a personas. Que tienen que asumir este, este costo ambiental, este costo social del crecimiento económico que no sale pues, en los libros contables. Y todo Entonces, sigamos contribuyendo y pues, muchas gracias. Muchas gracias Héctor por la presentación. Eh, recordamos que las preguntas y consultas van a poder ser hechas después de la última presentación, que va a estar eh, arrancando ahora Dina Novoa, Lina estudió ingeniería en ecoturismo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de Ecuador, y fue estudiante de la primera corte de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es militante por la soberanía alimentaria en el Frente Agroecológico ProAño Vive y el Colectivo Agroecológico del Ecuador. Cree los procesos comunitarios como respuesta a las actuales dinámicas individualistas y el consumo desenfrenado que nos ha llevado a destruir nuestra tierra. Actualmente trabaja como promotora de iniciativas comunitarias en la Fundación Utopía en Río Bamba. El título de la presentación de Lina de hoy es Turismo neoliberal globalizado. Todo tuyo, Lina. Hola, saludos igual a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Eh, voy a compartir. ¿Mi presentación? Eh, no puedo compartir. No sé si me pueden habilitar. Bueno, mientras tanto les cuento un poco eh, de qué va mi, mi trabajo. Ah, sí, ya puedo. Ahí lo vemos. Ya. Entonces, eh, bueno, voy a presentar una parte también de lo que fue mi trabajo de, de tesis de la maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Eh, bueno, mi tesis se centró en, en, en, en hacer como un análisis del turismo neoliberal globalizado, cómo son estas relaciones en esta actual forma de producción capitalista. Y luego, si tengo algo de tiempo, les voy a contar también un poco eh, respecto a cómo el turismo comunitario eh, intenta ser eh, una alternativa local frente a esta tienda. Entonces, bueno, eh, igual, ¿por qué, ¿por qué quise como eh, indagar en este tema? Y es porque generalmente en los territorios, por ejemplo, cuando hablamos de eh, estos espacios en donde... En la Amazonía, por ejemplo, de extracción petrolera, eh, nos imaginamos como, a ver, si es que no vamos a, a tener actividades como extracción petrolera, entonces pensemos en alternativas como el turismo, listo. Entonces, eh, generalmente se habla del turismo como una alternativa con, con impactos eh, que no son tan eh, como terribles ¿no? en el territorio. Eh, sin embargo, sí es importante también analizar cómo ha estado funcionando el turismo entonces esta fue una de las motivaciones y, y creo que se encontraron cosas muy valiosas también que como seres humanos podríamos eh, tan, eh, como preguntarnos creo que dejó también muchas preguntas para reflexión entonces bueno primero hablo del neoliberalismo como una forma de nuestra existencia porque si bien el neoliberalismo eh, viene a darnos como eh, una forma de organizar el, la vida, la política, eh, basada en el individualismo, también es una forma que da forma a nuestra existencia, ¿no? Entonces, es eh, más allá de una ideología política y económica, es la forma en la que nosotros creemos que tenemos que, que vivir. Eh, ya ni siquiera a veces nos cuestionamos cómo estamos viviendo o, o por qué funciona de este modo el mundo, por qué producimos y consumimos así simplemente eh, nos llevamos, nos dejamos llevar. Entonces me gusta esto que dice Laval y Dardot que dicen, esta norma obliga a cada uno a vivir en nuestro universo de competición generalizada, impone tanto a los desalariados como a las poblaciones a que entren en una lucha económica unos contra otros, sujeta las relaciones sociales al modelo del mercado, empuja a justificar desigualdades cada vez mayores, transforma también al individual, al individuo, que en adelante es llamado a concebirse y a conducirse como una empresa. Entonces, en este mismo sentido eh, de competencia y de intentar ganar valor como seres humanos, el viaje también viene a pas pasa a ser como un elemento que nos da valor como personas. Eh, y, hay, y aquí quiero hablar un poco sobre el consumo, porque eh, el, el consumo es una acción cotidiana y necesaria para nuestra vida, o sea, no, no es posible una vida sin consumo. Eh, sin embargo, y bueno, también consumir es parte de, a, aparte de que nos da vida, también es una forma de darnos identidad, de relacionarse eh, como eh, de una manera también simbólica, ¿no? En, eh, y también espiritual entonces eh, sin embargo es importante preguntarnos cómo estamos consumiendo por qué consumimos así y de algún modo los viajes se han consumido como una práctica distintiva una práctica que aporta valor al capital humano entonces incluso como estas herramientas no que, que se trata de coleccionar países que se trata de quién ha viajado más quién conoce más del mundo pero pero desde esta visión de, de que vales más porque has viajado más. Y otra cosa importante que quiero mencionar es que eh, eh, los viajes en general también están como eh, dadas para un grupo específico de personas, no porque no es una actividad que se contempla como una necesidad básica. Entonces, mientras hay personas que eh, están ocupando todo su tiempo para eh, poder alimentarse o tener acceso a salud o a estudios por ejemplo, eh, no estarían pensando en recursos para poder trasladarse a otros lugares, entonces los viajes no están considerados dentro de una necesidad básica y bueno, además otra cosa que creo que es importante reflexionar es que eh, también esto nos consume eh, bueno, nos, nos conduce a ser esclavos del consumo. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, quiero viajar, pero como viajar necesita recursos, entonces tengo que trabajar. Y de algún modo se convierte en un ciclo vicioso en el que trabajamos para producir, para poder tener vacaciones, para poder viajar y poder pagar el viaje. Entonces, de algún modo, todo nuestro tiempo pasa a estar en manos del capital, ya sea para producir o incluso para descansar. Ya. Yeah. Y, y bueno, aquí quiero también mostrar cómo en la actualidad las redes sociales pasan a tener eh, un gran poder e influencia, porque eh, sería importante preguntarnos cuánto tiempo pasamos nosotros conectados a las redes y qué tipo de información eh, se, se está dando en estos espacios. Entonces, eh, muchas veces los viajes se convierten eh, en algo que hay que mostrar eh, y generalmente son fotografías tomadas en los lugares más bonitos o que muestran el, como la mejor cara de los lugares a los que estamos viajando. Y entonces, de algún modo, este retorno social, que es como la cantidad de likes o la cantidad de comentarios que puede llegar a tener alguien en sus redes sociales con una foto, pasan incluso a ser eh, los que determinan la satisfacción del eh, de, la, de la experiencia de alguien que viaja. Y... Y también esto de ver fotografías de lugares así como que asombrosos y que te pueden dejar como con la boca abierta, también tienen una influencia de los espacios a los que tú decides viajar. Entonces, eh, la fotografía tiene una influencia súper grande y, y de algún modo también es como muy reduccionista de los lugares. Entonces, eh, planeas un viaje a Perú y lo que te interesa es que tienes que ver las ruinas de Machu Picchu y tienes que eh, visitar la montaña de Siete Colores. Pero entonces, muchas veces también nos deja con esta imagen de qué que, que más hay detrás de esto. Eh, bueno, ahora, ¿qué implicaciones económicas y políticas tiene eh, el turismo neoliberal globalizado? Eh, actualmente estamos eh, ya con una economía conectada, integrada a nivel eh, global, y generalmente estas inversiones de, en el turismo tienden a, a beneficiar a los grupos de poder. Eh, por, tengo un, un ejemplo, igual que, que, que es muy reciente, en, en Puerto Rico eh, actualmente existe la ley 22, en donde las personas que se mudan a vivir ahí, los extranjeros, tienen una exoneración al pago de impuestos, eh, por las ganancias que ellos generen eh, de las inversiones en bienes raíces, inversiones y criptomonedas. Entonces, eh, este tipo de flexibilización de las políticas hacen que en los territorios se den ciertas dinámicas como eh, que eh, vienen inversionistas y despojan a las personas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, unas eh, en un determinado eh, espacio una persona pagaba un alquiler de 300 dólares al mes y ahora por la llegada de los turistas, estos se venden en Airbnb por 150 dólares la noche y entonces obviamente eh, las, vienen como inversores, compran las casas y lo, y lo pasan a, a, a la venta en Airbnb. Así que este tipo de flexibilización de las políticas eh, terminan afectando a los territorios, generan monopolios, dependencias y también burbujas turísticas. Eh, luego también tenemos una transformación de los espacios porque se convierten en productos de la industria turística. Entonces, eh, ¿qué implica esta producción de espacios? Es que no importa en qué lugar del mundo tú te encuentres, pues justo esta imagen me parece que representa súper claro lo que quiero decir, y es que no importa el lugar del mundo en el que estés, siempre vas a encontrar un resort que tiene como eh, una construcción estandarizada, piscinas estandarizadas y comida internacional. Entonces, eh, tú puedes visitar otro país, pero nunca vas a estar fuera como de, esas, de esos estándares de comodidad que te brinda el mundo occidental. Entonces, tú puedes salir y visitar y darte cuenta que hay un país pobre, pero tú vas a estar siempre... Eh, tu colchón y tus eh, suave y tus eh, sábanas de tal cantidad de hilos entonces de algún modo es como esta producción del espacio que eh, eh, adapta, homogeniza, mercantiliza occidentaliza, despoja y acapara los recursos eh, bueno y después también la huella que deja la industria turística en los lugares es eh, bastante compleja por la cantidad de recursos, bueno, también eh, podríamos debatir un poco esto del tema de los recursos, que ya tomaré después, eh, pero eh, se necesita mucha energía, se producen desechos, y justamente he puesto la foto de un crucero porque eh, es un claro ejemplo de cómo una mini ciudad condensada en el océano puede contaminar tanto, y, y bajo estas dinámicas también, no en los cruceros, el 88% de los cruceros está en manos de tres compañías. Eh, y además registran estas embarcaciones en paraísos, en paraísos fiscales, por lo tanto, igualmente sus responsabilidades, eh, eh, digamos que de temas de impuestos y cosas así, no recaen sobre ningún país. Y luego también utilizan fuel oil, que es 100 veces más contaminante que el diésel. Entonces, como además todo eso queda en el mar y no hay un responsable o alguien que que se haga cargo porque son aguas internacionales entonces no hay problemas y además eh, por ejemplo consume 2 millones eh, 500 litros eh, 500 mil litros al día de agua eh, y además también desechan aguas y, y los otros desechos que se producen ahí yeah. y bueno eh, como les iba contando también antes eh, existen otro tipo o nuevas eh, plataformas o herramientas de acumulación, como es el caso de Airbnb y Booking, en donde, bueno, por ejemplo, Airbnb se creó como con una idea de que sea una plataforma colaborativa, pero hoy en día más bien se ha convertido en una empresa también que acumula eh, mucho capital en el tema turístico. Entonces, bueno, igual esta imagen creo que, que representa mucho lo que, lo que pasa, ¿no? O sea, como... Eh, tienen sus propios hoteles, tienen sus propios medios de transporte, importan la comida y las bebidas, entonces, ¿qué le queda a nuestro país? Le quedan los trabajos mal pagados, eh, de lavandería y de meseros. Entonces, igualmente aquí en Ecuador tenemos eh, ejemplos de, de también cómo ha funcionado, o sea, para, para poder ver un poco en ejemplos, y es que tenemos la cadena hotelera Royal de Cameron en Montpiche, en donde ellos actualmente tienen como un estado de privatización de playa, en donde la, la playa solo es utilizada por los huéspedes del hotel, y además es como esta zona que, en donde el, está súper protegido el, el tema del, de los bosques. Y igualmente tienen un, un islote en donde solo se puede utilizar a los clientes del hotel. Y además la carretera que llega hacia el hotel fue hecha por acuerdos con el Estado. Entonces es como, a ver, está bien, tu hotel nos va a beneficiar económicamente, entonces la carretera va a llegar allá. Sin embargo, la construcción de la carretera eh, nunca fue tomada en cuenta como para la población local, solo llega ahí por el hotel. Y además la gente un poco es como que se encierra en este paraíso en donde tiene... Eh, comida, o sea, tiene desayuno, almuerzo y cena, y también comida ilimitada durante el día, tiene actividades, tiene presentaciones de show, bailoterapia. Entonces, como, como condensa todas las actividades, las personas no, no tienen la necesidad siquiera de salir a conectarse un poco con este pueblo pesquero que se encuentra en sus alrededores. Igualmente, este, el caso Salango, que, en donde igualmente un, un extranjero eh, lo que hacía era cerrar el paso a la playa a comunidades cercanas y, y entonces igualmente las personas no, no podían como eh, ni siquiera ir a pescar y al fin de cuentas terminas eh, también perjudicando a las personas ahí. Eh, igualmente... Eh, eh, bueno, también aquí en Ecuador quiero eh, mostrar esto de cómo la cultura se utiliza como una estrategia de comercialización. Entonces, esta fue la campaña que utilizó Ecuador, su campaña de, de promoción turística en el mundial en Alemania, en donde lo que hizo fue llevar a un chamán ecuatoriano eh, a Alemania. Entonces, lo que él hacía era hacer limpias en el estadio, y también darse como que la vuelta al país haciendo promoción turística. Ahí está con, con el ministro de Turismo y, y bueno, ¿no? Aquí vemos como igual en el carro dice, ¿no? Shaman de tour. Eh, nosotros estamos aquí. ¿Cuándo vienes? ¿No? Entonces, un poco eh, poner, hacer esta reflexión de cómo las culturas indígenas en el turismo tienen como que este valor en el que dices es algo exótico algo algo no visto no como para las culturas occidentales entonces como que te llaman la atención y se utilizan eh, para el performance para para llamar a, a, la, a las personas a visitar y sin embargo para las decisiones políticas quedan fuera no fuera de las de la toma de decisiones y no son actores para la toma de decisiones sino únicamente para para para la venta no y bueno finalmente también eh, cómo eh, se, se transforman incluso estos espacios espirituales en donde tú encuentras tours en donde se hace yoga y ayahuasca y entonces tienes ahí una mezcla de temas de cultura espirituales que además se descontextualizan. Y luego también cómo en el turismo se habla de recursos naturales y recursos culturales que son estos objetos de apropiación y explotación para, para el turismo, los que se podrían usar, digamos, como, como atractivos. Eso creo que ya estoy con, con tiempo, el tiempo encima, Alejo. Ya. Quedan yeah, dos minutos, ya. <ríe> ya. Bueno, y, y luego, eh, finalmente, bueno, voy a pasarme un poco. Eh, Quería contarles eh, más bien cómo eh, hice un estudio de caso en el Centro de Turismo Comunitario de causa y aquí en, en Ecuador, en donde lo que veíamos es cómo eh, el turismo puede también ser manejado desde otras lógicas, en donde, eh, por ejemplo, la, la repartición de beneficios económicos puede ser dada de otra forma, en donde todos perciben este beneficio, o en donde... Eh, incluso la infraestructura fue construida en Minga. Eh, sin embargo, el turismo comunitario siempre va a estar ligado a unas lógicas, eh, digamos, globales, porque las personas que visitan, por ejemplo, eh, quienes suelen ser los mayores interesados en el turismo comunitario son los extranjeros, o igualmente dependen de estrategias de comercialización, entonces es un poco difícil también terminar desligándose como de, de estas lógicas, sin embargo, es muy interesante eh, darse cuenta cómo de algún modo se hace un, un contrapeso también en cambio a las lógicas de acumulación. De todos modos, quizás en las preguntas podamos profundizar un poco más el estudio de caso. Muchas gracias. Muchas gracias Lina. Ahora sí, invitamos a todos y todas las participantes que tengan consultas, dudas o aportes para hacer sobre las ponencias. Pueden levantar la mano, si quieren con la herramienta propia del Zoom, pueden dejar escritas las preguntas o directamente abrir el micrófono. Bueno, tenemos ahí a Dome, la primera pregunta, si querés eh, comenzar. Hola, qué tal, buenos días. Sí, tengo... La consulta, la, bueno, una consulta y un comentario. La, la consulta es eh, estadísticamente cuánto ha ido aumentando el turismo comunitario y vivencial, de acuerdo a tus estudios, si ha habido un incremento o no, y, y el público mayoritario, ¿no? ¿Y a qué se debe el, el incremento? Y el otro, el, el otro que es un comentario es que, eh, eh, claro, podemos evaluar las políticas del capitalismo pero también creo que debemos eh, conversar sobre las personas que se prestan a ese tipo de, de actividades comentaba sobre el tema del chamanismo en Europa y que, que lo llevaron y etcétera pero eh, quién se presta también para eso no y, y y no pone sobre la mesa la valoración y otros conceptos de su cultura y lo otro es que eh, en, bueno, casi todos los países en Latinoamérica pues, eh, adoptan ciertas políticas de la banca multilateral por exigencias. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un marco de políticas socioambientales y entre ellas, en esas políticas, incorpora directrices incluso para el turismo y también para el, el reconocimiento de conocimientos, de conocimientos tradicionales. Una, en una de sus disposiciones que ellos plantean es que, eh, eh, por ejemplo, que cuando el tema de patentes por algún, este, alguna creación cultural, ellos ya plantean si esta se registra de manera individual o de manera colectiva. Y que, por ejemplo, si yo fuera parte de alguna cultura, yo podría decir, ah, este tejido es individual, yo lo creé y por lo tanto yo eh, te vendo mi tejido, te vendo mi creación. Y eso lo puedes patentar. Entonces, ese es uno de los planteamientos que tiene el BID en esas, en esas este, salvaguardas socioambientales, que claro, se queda en concepto, pero finalmente a veces son recogidas por los estados como parte de sus reglamentos. Y es más poderoso el, estas salvaguardas porque de alguna forma son, eh, te dan directrices para que te puedan este, eh, dar préstamos, ¿no? préstamos a proyectos de inversión grandes. Entonces, eh, también sería bueno mirar esas, esas, esos planteamientos que te, que te genera la banca multilateral y los condicionamientos que les da a los estados para que pueda otorgar préstamos. ¿no? Entonces, poco a poco, ellos también plantean otro tipo de definiciones, eh, modifican un poco la conceptualización de la consulta previa, también eh, la participación indígena. Entonces, ellos plantean una serie de cosas que no tienen ningún tipo de explicación y que sería bueno revisar. Esos documentos también y ver los riesgos y cómo rebatir esos conceptos que ellos están planteando. O sea, ni siquiera son conceptos, son terminología que después este, pasan a ser conceptualizadas, pero por impulso de ellos, ¿no? Con unas terminologías distintas. Entonces, bueno, eso era. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, todas las preguntas. Bueno. Eh, eh, bueno, ahora, ahora no tengo como un dato así preciso de cómo está el incremento o número de de, de comunitario. Eh, y respecto a, al tema de las patentes, o sea, yo lo que pienso es que muchas veces más allá de lo que esté eh, normado, un poco es también como esta forma en la que se consume, porque a veces ni siquiera, es como que tú dices, eh, no sé, el shamanismo, por ejemplo. Digamos que tiene una patente como la actividad, ¿no? Pero, sin embargo, yo, yo voy a que esto tiene un valor que no se puede como que descontextualizar, o incluso tampoco puedo como juzgar a este chamán que, que quiso como participar en este espacio de propaganda, porque... Eh, no sé incluso cómo fue este proceso, ¿no? Pero de algún modo eh, desde el Ministerio de Turismo sí se descontextualiza este tema y se utiliza a las culturas indígenas como como un objeto para la comercialización. Entonces eh, incluso todo este tema de eh, eh, de los textiles, por ejemplo, que se utilizan para como ventas de souvenirs y todo esto eh, es, es como complicado, o se sale de las manos el hecho de, de, de cómo se maneja, porque eh, incluso no debería, desde mi punto de vista, haber esta necesidad de que tú reconozcas como tuyo frente a una industria, porque te pertenece como, o sea, la, la cultura es tuya ya por el mismo hecho de, de que tú naces como en un grupo cultural y porque tiene significado para ti. ¿no? Entonces, más bien esto de las patentes está también como en este marco occidental en el que algo tiene que pertenecerte para que lo puedas utilizar también o para que puedas lucrar de ello cuando en realidad como que la cultura también está enfocado. O sea, tú cómo, yo, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿cómo, cómo explicas incluso para, para poder patentar algo el significado que tiene para ti? Eh, no sé, el uso de colores o, o, o incluso simbólicamente cómo sientes la conexión con algo. Entonces eso es como que va más allá, trasciende el tema de uso de colores, de formas, de lo que sea, sino como que eh, pienso que, que, no sé, de algún modo la, la cultura no se, no se puede utilizar de esa manera en el mercado. Okay, eso. Marfer. María, ¿puedes eh, desmutear y hacer la pregunta? Perdón. Hola compas, ¿cómo están? Eh, me gustó mucho sus exposiciones. Bueno, primero felicitarles. Y bueno, también quería preguntarle a Angie y a Lu, eh, más o menos, ¿cómo consideran ustedes que se transforman estas territorialidades? en cuanto a esta transformación de la, del concepto que tienen del agua y del consumo y de toda esta parte de los debates que, que ustedes comentaban en sus exposiciones. Yo, yo no, te, no entendí bien la pregunta, ¿cómo consideran que se transforman las territorialidades en, o sea, pasando de la hegemónica a las no hegemónicas o cómo, cómo sería? No entendí, María. Sí, exactamente. Como saber cómo estas estas eh, territorialidades que se desenvuelven alrededor de las, de las <ríe> del consumo del agua y justamente de también de las de los enclaves de económicos que se que se construyen alrededor de esta de este consumo también del, del agua como como ítem de comercio, por decirlo así. Claro. Bien. Si te parece arrancó yo, Angie. Eh, o sea, lo que el, el, el, por excelencia las organizaciones sociales que, que promovieron estas territorialidades alternativas, lo que generaron es debate público. Eh, se, de, se organizaron y llevaron a distintas partes del territorio, organizaron mesas de debate, convocaron a gente experta en distintas áreas para hablar de los distintos temas en cuestión, que daban esa otra mirada al discurso dominante, ¿no?, de, que también que monopolizó los medios de comunicación desde el gobierno y desde, el, desde esta territorialidad hegemónica, ¿no? Entonces, lo que, lo, a lo que apuntaban es a informar a la gente a como que tuvieran acceso realmente a o una visión no sesgada de lo que implicaban estos cambios, por ejemplo, en la ley de riego, a las consecuencias en todos los planos, no solo referidos, solo al agua, ¿no?, eh, y, y que la, y bueno, y después generaron estas campañas de recolección de firmas, etcétera, que en el plebiscito, tanto en el plebiscito de 2004, fue pues, exitosa. En, en el referéndum para derogar la ley no se consiguió eh, llegar al número de firmas, hubo un, un plazo muy, muy, muy corto, pero sí se consiguió un número de firmas enorme, casi eh, similar al, al que derogó. Al, que, al previsito de 2004. O sea, que igual fue considerada exitosa o aunque no se logró derogar la ley. Porque generó justamente que la gente se informara. Entonces, esa fue la, como la estrategia, ¿no? Acercar a la gente las miradas e informar. Que, que, que se contrapone a la estrategia de, de dominante, ¿no? Que es como evitar el, todo tipo de conflicto, promover un discurso único, ¿no? Y, y deslegitimar a las, las otras voces que no fueran las, las técnicas, científico-técnicas, ¿no? Que, y solo de un punto, ¿no? Porque también la, dentro de la universidad se dividió y hubieron quienes apoyaban la ley de riego, sobre todo desde la Facultad de Agronomía, y quienes la, eh, se manifestaron en contra. Y desde el gobierno, que eran, por ejemplo, gente de, la, de especialistas en ecología del agua, ¿no? Entonces desde el gobierno se deslegitimó también ese saber científico y técnico porque no apoyaba a, a su discurso, ¿no? Entonces habló, se, se, aparte se deslegitimó muy, muy burdamente, así como un poco menos que con insultos y con argumentos carentes de contenido. Entonces esa es la, la como uno busca el debate, informar, poner distintas miradas sobre la mesa y el, y el otro lado busca un discurso único único y deslegítima todo lo que se encuentra contra con argumentos muy poco con muy poco contenido eso yo, yo voy a responder como hacia otra perspectiva y es más hacia la hacia las disputas de los territorios hidrosociales que hay por ejemplo con el mercado del agua embotellada y yo lo vi de la siguiente forma eh, digamos que cada, cada territorio hidrosocial va entrando en, en, esa, en, en, esa, en esa lógica de poder de, de cómo se van transformando los espacios dependiendo de quién esté ahondando en ellos. Entonces, por ejemplo, en las, con las embotelladoras, yo vi dos aspectos grandes. Eh, en el caso de Coca-Cola FEMSA, ellos llevan más o menos como unos 30 años allí en el territorio y lo que han hecho es legitimar su presencia diciendo que conservan en esas 26 hectáreas que ellos tienen eh, de bosque alto andino y eso les ha permitido, digamos, tener una legitimidad en términos de esas, de esas territorialidades en disputa, ¿no? Porque la, los campesinos y campesinas no les pelean porque estén allí, sino les pelean, por ejemplo, porque les, las carreteras, que son unas carreteras terciarias, que no están pavimentadas, pues se ven afectadas por el transporte de los, de los, de los camiones que ellos tienen en, eh, para transportar y para sacar el agua de, de sus embotelladoras, es que no, no recuerdo aquí, no tengo el dato exacto, pero son... 15 viajes diarios, entonces esto les interrumpe y daña la carretera. Y desde esa perspectiva las disputas son por eso. Hay otra disputa que no está tan intrínseca, pero que sí se ve y se manifiesta un poco frente a la gestión del agua, y es que el permiso de vertimientos que tiene la fábrica eh, bueno, la envasadora, porque ellos no fabrican, sino en realidad solo envasan, fabrican plástico. Eh, esta envasadora lo que hace es vertir eh, todas las aguas en una planta de, de tratamiento, pero vierten en una quebrada, que es, de donde, eh, que, que, es, que es un tributario de la quebrada donde ellos toman el, las aguas de los nacimientos. Y ahí hay otros acueductos comunitarios. Pero, y aquí vienen estas disputas de los territorios y los sociales, como esos acueductos comunitarios no tienen licencia, no tienen la concesión de la autoridad ambiental, la autoridad ambiental no vigila eso, entonces la, el agua se vierte, incluso antes se vertían tres horas, ahora vierten 16, pero como los acueductos no tienen el permiso, entonces a la autoridad ambiental no le importa. Y es bien preocupante porque aquí viene una disputa grande y es... Yo, eh, como usuario de un acueducto, puede que no esté legalizado, pero aún así es agua que estoy consumiendo para mis actividades diarias y hasta siendo contaminada por una empresa que vende agua diciendo que está vendiendo agua de calidad. ¿no? Entonces vemos como estas, estas, estas transformaciones del territorio que generan unas territorialidades que van disputando esas relaciones de poder. Eso es en un caso. En el otro caso, por ejemplo, que a mí me parece terrible, es el de siembra, el de agua siembra, que les digo que la más pequeñita. Ellos compraron la finca no tienen concesionado ni siquiera el permiso ante el Estado, pero aún así tienen el registro sanitario que les permite comercializar. Y al estar a ser los propietarios del predio, entonces ellos pueden comercializar el agua y se basan en ese argumento y cuando tú le peleas a la autoridad ambiental, la autoridad ambiental la única respuesta que te da es ah, pero ellos no tienen el permiso, vamos a investigar. Y esa es toda la respuesta que me dieron. Y las comunidades han venido peleando porque en esta zona hay más acueductos, está abasteciéndose el acueducto municipal, pero como esta gente tiene un poder económico y político muy grande y que incluso lo transmitan a nivel nacional, entonces no hay como una una realidad, una, una disputa que permita a las comunidades acceder y demandar que ese territorio, ese territorio, eseido poder que está allí, pues tenga un por lo menos um, un reconocimiento de ese lucro que está haciendo del agua. ¿Cuál es el argumento que ellos dicen y con el que venden incluso también sus aguas para decir que están aportando a transformar? El, el lugar es que ellos hacen siembras en, el, en la vereda, entonces por eso es que está bien su presencia porque puede que no estén eh, teniendo el permiso, pero ellos están contribuyendo a conservar el territorio pues que, que les permite de una otra forma también tener su negocio, ¿no? entonces vemos como todas estas territorialidades en disputa que claro es chévere profundizarlas, pero también nos permite entender que hay prácticas que terminan naturalizadas, no, naturalizadas no es concepto, normalizadas, perdón, que se terminan normalizando y que incluso llevan a que nadie diga nada por la presencia de estas embotelladoras. Y Compostón pasa algo similar, y ya no cierro para no acaparar la palabra, y es que ellos tienen muros, entonces tú nunca vas a ver el proceso de apropiamiento y de acaparamiento de agua que tienen, porque son... Yo quedé aterrada cuando vi la cifra. Son metros, son 2000 metros cúbicos diarios que emplean para su negocio no solo el agua embotellada, sino de las gaseosas. Entonces es un montón de agua que se acapara aquí nomás a media hora de mi casa. Pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque los muros les protegen y permite que tengan esa, esa apropiación del territorio y de las aguas a escondidas. Entonces es el éxito del capitalismo, no, no te muestra cómo se hace el proceso, tú solo vas, tomas el agua, el agua en botella o la gaseosa y no tienes idea de cuánta agua se consumió para hacer eso. ¿no? Entonces creo que esas, esos, esos territorios, esos hidropoderes se van viendo y se van escondiendo para permitir que ese capital pues, pueda tener ese éxito como tal. No sé si te respondí María, pero... Espero que sí. A mí me gustaría, eh, en aras de la puntualidad, eh, invitar a hacer las últimas preguntas, recordarles que pueden encontrar la grabación de este panel y otros más en el canal de YouTube del Cuarto Congreso de Ecología Política. Y también hacer un mínimo aporte o pequeño destacar que también que ambos cuatro casos eh, han destacado como eh, en nombre de o con narrativas del de de agua pristina vendida en aguas embotelladas o con narrativas del desarrollo del crecimiento o del turismo sustentable como decía Lina eh, que, y destacar también la importancia de cómo son importantes las narrativas y de eh, divulgar y diseminar las, eh, los reales impactos que mencionaba Angie recién para poder también contrarrestar estos avances de los procesos hegemónicos que en nombre del en nombre de la supuesta naturaleza de conversación, terminan haciendo estos sacrificios que mencionábamos al Dios Capital. Voy a dejar el link acá en el chat y, y voy a invitar también a hacer las últimas preguntas eh, si quieren dejarlas escritas, eh, o si quieren también eh, las, y los panel, las y el panelista dejar sus mails para que los puedan contactar en el chat, pueden. Y eso, eh, si hay más preguntas, es ahora, ya que en 10 minutos deberíamos estar concluyendo el panel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se ¿Que tenga alguna duda, aporte, consulta? Si no hay ninguna otra, a mí me gustaría preguntarles sobre qué actores sociales han encontrado en cada uno de sus casos de estudios, o qué tensiones, o qué eh, alternativas, eh, bueno, algunas fueron mencionadas ya en los paneles, eh, pero si quieren pueden directamente... Eh, mencionar también qué posibles resistencias han encontrado en el territorio, qué alternativas y qué perspectivas de futuro. Tanto los cuatro han descrito casos locales de procesos globales, pero también eh, qué otros casos de resistencia y alternativas han encontrado en, su, eh, en sus estudios. Bueno, eh, sobre alternativas, sobre resistencias, creo que en lo que respecta a territorios sacrificados a la basura, a los basureros, eh, bueno, el, justamente la semana pasada, eh, hace una semana exactamente, estuvimos en, como una actividad previa a este congreso, eh, fue, se llevó a cabo el primer tribunal ético, territorios en sacrificio, comunidades basurizadas, que fue realizada en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, en la Amazonía Ecuatoriana y básicamente el encuentro se trató de eh, convocar a eh, per, eh, representantes, líderes, lideresas de, de comunidades basurizadas que están aledañas a territorios en sacrificio y que están resistiendo. Eh, ahora, ¿cómo resisten? Diversidad. El mismo caso de, del COCA, son comunidades que han hecho una demanda, que la han ganado en las cortes de, de primera instancia y provincial, y donde lo que exigen es eh, remedia, eh, remediación de esteros, que son los ríos pequeños que están alrededor del basurero, porque son comunidades agrícolas, exigen garantía de no repetición, indemnización y obras de compensación. Entonces, eso es una manera de resistir. Ahora, como siempre decimos, depositar toda nuestra fe, toda nuestra energía en, y, y confianza en, en estos procesos judiciales, definitivamente no. Eh, cuando se gana un proceso judicial, esto viene a ser a una, una suerte de nueva etapa, un hito, un hito en la lucha para donde la sentencia, primera instancia, provincial, constitucional, de la instancia que sea, pasa a ser una herramienta a la lucha. Eh, entonces yo creo que esas son experiencias de resistencia. Por ejemplo, este caso del Coca, en el caso de Piñas, que es otra ciudad de, eh, en el sur, sur occidente de, de Ecuador, eh, también hay resistencia, pero no judicial, sino más bien este, organizativa, incidencia sociopolítica con el municipio. Entonces creo que el tema de, de experiencias de resistencia alrededor de territorios en sacrificio, las comunidades basurizadas siempre son, se organizan parcialmente. no También siempre los municipios tienen esta, estas estrategias de ofrecer empleo, no trabajo, ofrecer empleo a, a gente de la comunidad, para dividirlos, entonces chantajear con el empleo. Entonces, esto, pero siempre hay luces, gente, liderazgos eh, en locales que hacen frente a esto. Eh, y otra, eso por la parte de territorios en sacrificio, gente que está ahí aledaña, pero también creo que el movimiento reciclador es una, es una luz gigantesca que nos motiva mucho en, en estas luchas, no en Latinoamérica en general. Que el movimiento reciclador de Bogotá, de en Argentina, en algunas ciudades de Brasil, son bastante eh, iluminadores en este sentido, donde hacen incidencia sociopolítica en los gobiernos municipales y de alguna manera, unos más, otros menos, logran que el gobierno municipal los involucre o las involucre, porque la mayoría siempre son mujeres, eh, las involucre en el proceso, en, en la gestión de residuos sólidos y que reconozca la remuneración. ¿Por qué le digo esto? Porque es usual que, la, que los municipios destinen recursos a fundaciones o empresas que, entre comillas, y bien entre comillas, gestionan los residuos, eh, pero lo que hacen es o quemarla o enterrarla. En cambio, los, los y las recicladores le dan un nuevo uso a esos materiales que recuperan. Entonces, ellos, lo que ellos recuperan no es para enterrar o quemar, sino para reincorporarlo a la economía. Entonces esto, eh, en cambio, lo, los miles de dólares que, que gasta un municipio en una empresa incineradora o de relleno sanitario va a quedar ahí sacrificado. Entonces... Bueno, va a responder yo. Ah. Eh, pues yo creo que la resistencia y la alternativa más grande al mercado del agua embotellada es la gestión pública y comunitaria de las aguas, y, y a mí me preocupa, y lo digo muy sinceramente, es, está así como muy en la, en, la, en la onda de lo que planteaba la tesis de, de Lina, es este neoliberalismo como se nos ha metido y nos ha transformado también nuestra, nuestra percepción y nuestra identidad, no y bajo esta lógica como el agua embotellada está teniendo un mercado muy grande, yo no alcancé a mencionarlo, pero dentro de los elementos, por ejemplo, simbólicos de poder, el, el agua embotellada aquí, una de las que analiza, se vende como un agua gourmet, ¿no? entonces empieza a venderse supremamente costosa. Y ahí viene también esta alternativa y las formas de resistencia alrededor de lo que implica la gestión pública y comunitaria de las aguas. Porque, por ejemplo, antes, yo no sé si les pasaba a ustedes, pero a mí aquí en Bogotá pasaba que si tú pedías un vaso de agua, te van un vaso de la llave. Ahora ya no, no, entonces empieza esta lógica de, ¿Quieres agua? Cómprala. Y, y bajo esta lógica eh, mercantil, pues se ha desmovilizado como todo este poder y esta fuerza que había alrededor de demandar que nuestras aguas públicas y comunitarias pues tuvieran eh, pues un mejor servicio, una mejor calidad. Pero también que tuvieran este, este respaldo para que sean cada vez mejores los, los préstamos de los servicios. ¿Por qué? Porque tampoco es eh, como desentenderse ¿no? de que, de, del agua que llega del grifo, sino es entender que yo soy un usuario y en esa perspectiva también tengo un poder para demandar que, que mi agua... Eh, llegue de mejores formas, ¿no? Porque viene toda esta lógica de ahora soy el cliente de la empresa de la producto, ¿no? Entonces ya no soy el usuario o ya no soy un beneficiario, como se quiera llamar de otras formas, sino que soy un número más. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que en los espacios urbanos mucha gente no tiene ni idea de dónde vienen las aguas y eso pasa mucho en Bogotá, ¿no? Nosotros tenemos agua de varios, tenemos varias fuentes donde tomamos agua y el 80% del agua de Bogotá viene del páramo de Chingaza, pero mucha gente no lo sabe, ¿sí? entonces es, eso es bien preocupante y a veces el ser urbano también te desconecta un poco de, de lo que implica eh, que tú accedas a alimentos, de lo que implica que tú accedas al agua potable, lo que implica para los territorios. Eh, frente a resistencias concretas, yo en Colombia solo he encontrado un caso de una comunidad en Nariño que se enfrentó a una embotelladora, porque desafortunadamente esas embotelladoras llegan muy silenciosas y no... Y no, y no hay como este proceso fuerte. En el caso de, de Aguasiembra, que es la que está en huasca la que les comentaba que no tiene la concesión, pero aún así tienen registro sanitario y por eso comercia, eh, ellos han encontrado incluso su mercado fuerte porque muy en la lógica de lo que planteaba Lina en su tesis, este ecoturismo también se volvió una forma muy, muy, muy rentable en el territorio, entonces ellos han encontrado como la forma de, de dar empleo, no trabajo como dijo Héctor, algunas personas del territorio, entonces terminan teniendo más legitimidad, ¿no? entonces no, pero hay que apoyar a la embotelladora porque le da empleo a los muchachos, porque les permite tener un, un, un vivero donde sembrar, y lo mismo pasa con Coca-Cola, Coca-Cola emplea a 15 personas de la vereda y ya con eso le da la legitimidad suficiente para que las personas digan: no, es que está aportando empleo. Entonces, no, no, no hay que permitir que esté esta fábrica, en el, esta fábrica no, está, está envasadora en el territorio perdón. Entonces, creo que ese proceso de resistencia es bastante grande, pero ya por ejemplo muchas organizaciones sociales en Colombia están apuntando como a dos lógicas fuertes frente al tema de, de, de, de, del derecho al agua. Y uno es que los acueductos comunitarios vienen hace muchos años haciendo planteando una ley propia de gestión comunitaria del agua porque la ley que existe que es la 142 de 1994 quiere volver los a los acueductos pequeñas empresas o que sean empresas grandes y eficientes las que administren el agua. ¿Por qué? Porque están en áreas de la eficiencia y la gestión mucho más tecnologizada o con, o con cierta dinámicas que las que a los acueductos pequeños o comunitarios a veces les queda muy difícil aún así en colombia hay muchos acueductos pequeños hay más, más o menos tres mil que abastecen de agua muchos territorios en el país entonces creo que la resistencia va por ese lado no de descolonizar colonizar nuestra nuestra cultura y, y empezar a demandar que el agua pública y el agua comunitaria pues sea la forma de acceso no creo que por ahí va Yo hablé bastante de alternativas, creo, entonces no, no quiero repetir. <ríe> ya estamos en hora. Mejor. Bueno, si no hay más preguntas, eh, podemos ir cerrando acá. Eh, cualquier cosa, si alguien tiene alguna pregunta de aporte o comentario, es ahora. Bueno, entonces estamos por finalizado el panel y el encuentro. Recuerden que pueden encontrar este panel y todos los demás en el canal de YouTube del Cuarto Congreso de Ecología Política. Eh, les agradecemos a todos los presentes y todas las presentes, a las panelistas y el panelista eh, por su tiempo, por compartir su conocimiento y felicitaciones de mi parte por grandes presentaciones. Si alguien quiere decir algo más, de nuevo es ahora, y si no podemos cerrar solo que sí hay alternativas, eso está claro. <risa> hay alternativas al capitán. No, gracias a todas y a todos. te son muy tesos, y yo creo que sí, hay que, hay que transformar esas dinámicas del mundo. Ya Lina nos mostró, y, y, y Lucía, y, y Héctor también, que, que hay temas que hay que desnormalizar, ¿no? y esa desnormalización implica resaltar pues todas esas formas de, de gestión, de administración, eh, que son públicas y que propenden más por un bien colectivo que, con, que por un bien individual o por un lucro, por sostener este sistema insostenible. Nos vamos entonces con esa esperanza. Eh, muchas gracias a todas y todos eh, y que tengan buen día y recuerden que siguen sí, las actividades del Congreso el resto del día de hoy y mañana. Chao, gracias. Un gusto verles, compa. Muchas gracias. Gracias. gracias.